¿A dónde nos dirigimos? El día de hoy nos dirigimos a una alberca salada, Mario, que está acá en Bahía de Valeras, en Nayarit. Esta playa queda cerquita de lo que es Punta de Mita o este la Cruz de Guanacaste. Ajá, ah, exacto, está a la mitad de esta Punta de Mita hasta la punta, pues, que como lo dice su nombre, y está la Cruz de Guanacaste. Y aquí, a donde vamos a la alberca, está justo en la mitad, Mario. Sí, está bien bonita y pues ahorita... Vamos a investigar realmente en dónde queda porque Sí, porque no sabemos cómo no entrar, Mario. Porque hagan de cuenta que antes de entrar ahí hay un hotel antes y Ajá, no sabemos por dónde está la entrada libre. Pues. incluso el hotel, el hotel para, para que se ubiquen es el Hotel Palladium, que es, este, pues es un hotel, pues de ahí van a ver el etre, sí, por ahí van a poder acceder, nomás que tienes que agarrar un camino, una brecha, no sabemos ahorita, vamos a, a investigar. A investigar y explorar, porque la verdad venimos... Solamente con la información de Google Maps, pero no venimos consultados ¿no? por un experto. Sí, la verdad, a ver si no nos regañen que nos digan, no pueden grabar. <risa> no, Exacto. Vamos, vamos a ver. Ahorita vamos, vamos para allá y miren, ahí está la entrada del Palladium para que lo ubiquen y también el mapa para que lo busquen Mario y lo encuentren más rápido. Sí, pues, era, sacas. Sí, pues ahorita vamos a ver Es alberca. Buscamos, Paul. Ajá. Paul. al parecer por esta brecha vamos a ver si es por aquí, por Exacto. el del, del Hotel Palladium, sí, de la entrada principal. Sí, lo que lo rodea Mario en sí, porque... No sabemos, estamos explorando, pero dejamos el carro muy afuera, Mario, lo que me estoy dando cuenta, porque aquí todo el mundo pone los carros en la entrada, miren. Sí, ahorita vamos a ver si es por esta brechita, si no... Pues vamos a si ver. no, nos vamos a perder solamente Mario, no pasa nada <risa> vamos a regresar. Pero mira Mario, tanto lugar que había para nosotros sí, Yo pensé que no había espacio, para, pero ya veo ya veo que sí hay Y pues vamos Mario, hay que explorar a ver vamos, qué pasa vamos. Para darles bien la información para cuando sí. gusten venir Ve grabándoles poquito del camino para que también ellos se vayan Si, si quieren venir algún día a esos lados, pues por aquí se van guiando Vamos bien. Sí, exactamente. Oh, ahorita vamos bien. ¿verdad? Ya pudimos lograr ver gente. Así que vamos por el camino correcto, María. Sí, porque, fíjense, yo nunca había venido en mi vida para esos lados. <risa> no, pero, pues mucho Pero mejor. como ya vemos gente, decimos, ah, está bien. Y pues mira, por el wow. sí, es como. Y yo siento que en tiempo de lluvia es complicado porque este ha de llevar. Sí, agua. ha de llevar mucha agua. Y miren, lo que tenemos que caminar. Yo pienso que vamos a caminar sí, por ahí, valiente, Mario. A ver, a ver qué mal nos encontramos. A, a ver si no nos encontramos un tigre, o Mario. un cocodrilo. Un cocodrilo, exacto, porque es como zona pantanosa, Mario. Sí, pues también, padre. Paul, muéstrales allá al fondo. Ajá, exacto. Ese, ese hotel es nuevo, a lo que veo. Porque. En Google Maps no aparece todavía. Sí, en Google Maps este aparece como que si fuera el terreno vacío, Mario. Ajá. Y justo ahí, Mario trabaja un primo de nosotros. Ay, saludos, Omar. Saludos, Omar. Pero fíjate. ¿Cómo está tan escondido y si viene gente? Sí, ¿Cómo la harán? ¿Quién los ¿quién informará, los no, no sabemos. Idea. Pero la verdad pues está chido Mario. Es una de las albercas que no la encuentras en todos lados Mario. Ahorita les vamos a decir más o menos cuánto, cuánto es de recorrido por este camino. Ah exacto. Pero yo pienso que vamos por <risa> ahí. Sí Mario porque ya, vamos man. por el río. Sí, ahorita, este, nomás es un pedacito y, lleg y vas a llegar a lo que es la playa. Ajá. Pero ahorita les vamos a explicar un poco más cómo se este, llega aquí. Sí, porque, porque también vamos explorando junto con ustedes, Mario. Sí, porque no conocíamos. <risa> vamos, ¿verdad? vamos por el pantano. Mira, Mario, hasta no. negro está. <risa> y pues vamos a recorrer, Mario. Vamos, vamos, hasta vamos. que lleguemos a la playa. Vámonos. Sí, Mario. No, por allá abajo, miren. Pero el tronco, ah, por arriba, Mario. ¿Cómo A que ver? por abajo? Por arriba, eh. A ver, tra trata de pasarlo por abajo. <ríe> A, ver. A ver. Ah, ah, ah, no cabes. Ah. Ah. <risa> ya pasaste Fíjate lo que te mirando que te va Hay un caminito que te va guiando de todos modos Sí, no exacto, te no te pierdes eh, Pues solamente caminas para adelante y ya, sin rumbo, Mario Como pueden ver hay muchísimos surfistas, Mario Ah, sí, a lo mejor hay bueno, Ajá ah, exacto. exacto, vamos a revisar, así que vamos Aún seguimos en nuestra exploración comodora A ver, Pablo, ¿si ¿sí vas a poder? Ah, sí puedes, tienes equilibrio <risa> está, más, está más delgadita la pasarela del Salvador 4K la pasada, no más que este, me daba miedo Mario porque se veía medio flojo No, está bien Mario, a seguirme porque mira ¡pum! Ahí viene más gente Mario Sí, viene mucha es gente Es algo muy concurrido, así que no creo que haya tanto peligro para No, que no vivir. creo, igual no tan tarde Tampoco sí. venir, siempre y cuando Es venir temprano, porque si ya vienes en la noche Pues sí, yo siento que va a ser algo feo están construyendo con música ¿eh? Porque aún el edificio no está por completo Mario, sí. tienen buena energía Aún nos queda caminito Pero ya llegamos a la playa ¿eh? sí, ya llegamos. Wow, Mario digo, favor, que no, está, no está lejos No, no 300 kilómetros? Sí, está súper cortito. 300 metros. 300 ah. metros. No, que voy a la cara. 300 metros y ah, Pablo, que hay para su casa. Wow. Vamos a ver si vamos a poder acceder a esa playa porque parece que la mario está alta. Exacto, a lo mejor no podemos acceder a esa alberca Mario. Pero vamos a hacer el intento para que sí, ustedes lo vean. Okay, tenemos es que aquí, miren, ahorita les vamos a enseñar, pero hay muchas olas y marea alta, como que es playa de surfistas, Mario. Sí, por eso vienen muchas personas con tablas de surf. Ajá, exactamente, como ya pudimos ver en el camino, así que vamos a subir estas piedras, Mario. Sí, por allá arriba. Pásale, guíame. Listo. Ya llegamos a la playa Exacto. y hay mucha vendimia, mira, como pueden ver, hay mucha vendimia aquí. Jamás pensé conocer partes de Vallarta y de Bahía de Banderas Sí, la verdad, sí, es una tabla... ¡Ah, Paul! Pero... ¡Wow, Mario! Los hoteles que hay al borde del mar... ¿no? Pero sí, te tengo una noticia, Paul. ¿Qué? Sí, vamos a poder cruzar. Sí, ya mire, Mario, mire, ¿Sí? Miren el camino. Enséñale, Mario. Este camino es el que vamos a recorrer. Y allá está la playa. Bueno, la alberca, no playa. Eso. Es una alberca salada. Ah, es exacto. muy conocida aquí en esta zona, pero... Pues vamos a verlo nosotros, sí, con nuestros propios ojitos. Sí, a vamos cierto. Mario a recorrer allá, que hay bandera roja, pero no nos importa Mario, <risa> podemos contra la marina, <risa> aunque no sepamos nadar. De las siete, el mar va a estar aquí arriba ¿eh? sí. por eso no es muy fácil cruzar aquí hasta el verca salada sí, porque ¿eh? sube la marea y ya no puedes pasar porque a veces hasta aquí hasta este nivel y pues te va a llegar aquí Ajá. y luego también Mario recordarles que si vienen pues consulten este qué tipo de marea va a haber ese día que viene Mario si sí, porque a veces hay, hay temporadas que la marea está aquí alta entonces no puedes cruzar no pues solamente nadando y que seas muy experto Mario porque aquí pegan las olas y aquí te hunde, sí, te, te, te revuelve. Con bueno, esto nosotros teníamos esa duda que si íbamos a poder este, llegar a la alberca salada ah, o no por este, por esta situación ajá, de que si el, el mar haya estado arriba no hayamos podido cruzar. Wow, Pero, Mario, pues tuvieron, tuvimos suerte. Ajá, todo, para, exacto. Para mostrarles. Me, me está pareciendo muy increíble esta playa, eh, Mario. Mira, por donde pasamos, wow. por la piedra, esto nunca lo había visto aquí. en y harta que es allá de Banderas Mario. Hay mucho movimiento los que estaban mirando Como que Bastante. por Semana Santa ¿o Yo pienso ir? a lo mejor puede ser Y miren a, a, a, a, a, a lado. Ya casi llegamos Ya casi llegamos, están cerquitas Estoy bien sorprendido por esta playa que está bien padre aquí también planito, bien bajito, sí. mi madre, no. La verdad nunca había visto una playa por estos lados así de tranquila mayo porque suele haber Acá playas, pero con muchísimas olas. Pero fíjate, nunca imaginé conocer esta playa tan cerca y tan lejos a la vez. Exacto. ¿verdad? Y pues bien, Paul, como pueden ver, atrás de nosotros está la, la famosa alberca Exactamente. salada. Exactamente. De de como podemos ver, Mario, como que no ha habido mucha marea alta porque ajá. está bajita el sí, agua. Sí, está muy bajita. Por lo regular, hay ves que se encuentra muy alto. La sí, se encuentra casi por aquí, ajá. a nivel de aquí. Pero, pues, ah, padre, mira. mira pues no sí, sí, Mario, la está la tranquila. ¿La vas a meter o no? La verdad no sé, Mario, pero miren. De todos modos, aunque esté bajita, está bien clarita el agua, Mario, es lo que me asombra. Ah, y luego es pura arenita, si necesita sí, la arena. Esa arenita suelta, miren el agua. Está 100% sí, por clarita. Eso es la salada, y vaya banderas. Sí, y pues la verdad es que es chido para a... disfrutar, Mario. Sí, la verdad sí vale la pena venir con su familia. Está, está como 40 minutos de Puerto y como a 200 metros de... de la carretera, de la carretera, más o menos. Pues vámonos Mario al aire. Vamos a volar, vamos. <ríe> Mario, como ya pueden ver, ya ahora sí ya estamos aquí en el pico, Mario, de en la, la punta, alberca, en la, en la punta de la alberca. Y <ríe> sí, pues, sí, pues Mario, creo que esta alberca la hicieron, ¿eh? Sí, pues que... Para retener el agua salada. Sí, pero lo que no sé quién la haya hecho. Exacto, hay no que, sabemos. Hay que investigar quién la hizo. Hay que o... investigar porque la verdad no tenemos no, ese dato. No crees que sea el del hotel. A lo mejor puede ser del hotel que está aquí atrás, Mario. Pero sí, miren eh. también aquí todo esto que hay. Esto es una tubería, ¿eh? Ajá, exacto, es una, ahí. es una manguera. No sé si es para aventar el agua o... No sé, pero está chido, la verdad. Bien, Mario, ahora sí, métete, bueno, métete. No está fría, Paul, es lo que está mirando, está bien a gusto. Está a temperatura ambiente, sí, entonces. Sí, yo pienso que por el calor. Ah, la temperatura normal. Ah, ahí va, Mario. Si cae por la piedra de la moza no es mi culpa. <risa> no, el lobo. Ah, vamos, vamos. No más que. A ver que no nos ahogamos aquí. Exacto, nomás que si sí pican las piedras, Mario. Mira, como pueden ver, aquí hay mucha aquí, aquí no hay ni una piedra. Ah, en serio, Mario. Yo, yo quisiera venir otro día que, que esté aquí. Que está a la, la mitad. Sí, porque hay veces, hay veces que sobresale de ese de ese nivel, sobresale. Sí, está desbordándose casi casi. Ajá, más profundo, yo pienso que tiene un, una medida estable, no no creo yo que siento. tenga profundidad ni nada. Ahí ya me llega la rodilla. Yo no, Mario me voy a subir el short. <risa> <risa> Te queda abajo. Porque no traigo ropa para cambiarme sí, Mario. Está bien a gusto aquí. los recomiendo que vengan aquí a visitar. Sí, está bien a gusto. Mira, como puedes ver, pues hay muchos niños ahí. ¿no? Eso es lo más profundo. No, yo pienso que más. A ver, a ver vamos a arriesgarnos las piernas. Vamos a arriscarnos las piernas, Mario. Vamos a arriscarnos el chor como jugador de fútbol, Mario. Yo no puedo porque no me cabe, mira. Yo sí, Mario. Yo no soy tan piernudo. Mario está piernudo, miren. Wow. Pierna de pollo. Pierna. Te falta ejercicio, <ríe> Mario. Tengo, como Esas las, piernas. Las, tengo las piernas como boba Esponja. ¿Te has visto la de boba Esponja o no? ¿Cómo? ¿Las piernas de boba Esponja? Bien. Hay unas Ahí que hay están más, alineaditas. Uy, <ríe> ah, ahorita están clavadas. No, es que no, no traigo ropa, Mario, sí, vamos no a mojar ropa. el carro. No traemos carro. ropa realmente, nomás queremos mojarle lo que cerca ah. la los de, de aguas al Sí, que pero, pero no está tan profunda, miren. Ahorita ah, estamos sí. aquí y no nos llega a mojar tanto, Mario. Hay que seguir nuestro camino. Quiero ver, Mario, ah, bueno. qué tan profundo está. Esto es lo máximo, Mario. Sí, es lo máximo, miren. aquí me Llega. No, llega aquí a las rodillas, a la pierna, Bien, un poquito, también me, me llega aquí y apule a los tobillos, en los tobillos, <risa> no manches Mario, estoy bueno. no tan alto, da gusto Mario la verdad, vamos a tener que venir otro día, a la nuestras, ah, que esté más profundo, Mas, no, ya Ajá. Porque sí. ahorita está tranquilo y pues vamos a continuar ¿cómo? Exacto, vamos Y, y recuerden Mario, traer bloqueador solar <risa> para Que no vayan a poner rojitos <risa> No, o como yo Color moreno, o como yo Color duvalín Ah, exacto Mario, <risa> Mario es un duvalín <risa> Y pues bueno Mario, también explorando Encontramos estas playas, miren Como pueden ver está rocoso Mario y toda ah, la cosa sí. Fíjense, está bien bonito aquí como para fotos Sesión de fotos, nada ¿ah? Sí, la verdad está muy padre, la ventaja que miren Esto casi no se ve aquí y es lo bonito tema, ola, ¿sí? Aquí, como les comento, la marea de subir tanto que está ahí era. Aquí está húmedo, mira Todo no, esto no, se no. ve húmedo Sí, exactamente Y es? luego se, se toca y se siente húmedo, Mario No, mira, que por lo húmedo que está <ríe> No, Mario, el rato y todo, todo oh. Lo que les quiero comentar, Mario ¿Qué? Que aquí hay muchas casas de ricos ah, Muchísimas ¿sí? casas de ricos y famosos, Mario Mira, esa casa que se ve ahí Es de Alejandro Sí. Sí, miren eh. esa pequeña casita dice Mario que posiblemente puede ser la de Alejandro Fernández acá también hay una tipo Ah, wow. Oh, wow Mario es como una tipo playita Qué chido Mario eh, la verdad no conocía esto y la verdad está muy chido para conocer Mario no queremos grabar porque no nos queremos meter en problemas exactamente de... por privacidad ah, Mario Paul, como puedes ver aquí hay muchos surfos ah, es lo que estaba mirando mira ahí hay un chavo, un chavo con una tabla de surf y ahí hay varios que están surfando surfeando de aquel lado. Pues hay muchas, muchas, muchas olas aquí para surfear. ¿eh, Exactamente. Espero que les haya gustado dejen su like, suscríbanse por favor, activen la campanita y vayan a seguirnos en Instagram, que va a aparecer aquí. Ah, exacto, pero primeramente Mario y más primordial, síganos en Facebook, Mario, sí, para llegar a 10.000 sí, Es más llegar a, importante, Facebook. A para llegar a a <risas> sí, pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado este video, espero les haya gustado. Sí, este, y pues la verdad es algo que pueden hacer aquí cuando vengan. A Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas, son muchos trayectos que se los hemos estado dejando Mario, muchos tours gratis. Exacto, y pues aquí la verdad, tú te puedes venir nomás los únicos gastos es el, el pasaje, ya la playa pues es gratis. Ajá, aquí, y ya aquí la aquí alimentación no hay, pues. Aquí no hay playas privadas. No, aquí todas las playas son completamente libres y sin pago Mario. Sí. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Y mi Hasta la próxima. OKAY! Another video is <laughs> it's super simple!